Bienvenidos a Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Hola Leo, ¿cómo estás? Te sorprendí hoy que hoy dije voy a ir combinado. ¿eh? Dije, no sé si que... se notará tanto. Eh, se nota igual, ¿eh? El, es, rojo, es, el rosa. Es rosadito. Así, rosa dije, voy, viejo voy puede ser. Con... No, ¿cómo que viejo? Eso no, no, así recuerdo, se llama el ¿cómo? color. Ah, rosa viejo. Rosa viejo se llama. No sé, no sé no, nombres de, de colores, te conozco rosa, azul, verde. No, por ejemplo, este, este es un color chicle. Y este es un color ¿Cuántos ¿Cuántas rosas hay, por ejemplo? No, hay varios. Rosa mucho, chicle, mucho. rosa viejo. Y ahí. <risa> Podemos seguir aprendiendo La igual. rosa <risa> es <risa> también. Podemos seguir aprendiendo. Bueno, pero vamos al deporte, que es lo que vamos al trae acá. Eh, hoy tenemos un informe preparado, un informe de taekwondo. No sé si alguna vez practicaste taekwondo. No, no, no, no. Sé que eras atleta de fondista y velocista. Pudo haber sido, es sí. como un sueño ahí roto. Pero bueno, así que tenemos un informe de taekwondo <risa> donde te enseñamos los primeros pasos para aprender a, a pelear en el taekwondo. Y también lo trajimos a alguien de la casa, que es el coordinador de deportes acá de la, de la UNAM, para que venga a hablarnos de hockey femenino. Así es, nos va a estar visitando el licenciado Fernando Abue, el profe que le decimos cariñosamente siempre, eh, va a estar acá conversando acerca de hockey femenino. Así que también tenemos preparado un desafío para él a lo último, vamos a ver que, vamos qué a ver. resultado tenemos, así que eh, los esperamos en el siguiente bloque y ahora cerramos de esta manera. Bueno, seguimos en Club Atlético y ya está Fernando acá con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Todo bien, todo bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Eh, como decía anteriormente, eh, gente personal de la casa, y eso hace que sea más, más amena o, o más linda esta invitación. Así que bueno, te reitero el, el agradecimiento a ambos y a todo el equipo por, por esta invitación. Bien, profe, nosotros también eh, un orgullo siempre tenerte acá, le llamamos al profe, profe, ayúdenos con esto y él está ahí siempre al tanto. y Pero ahora vamos a hablar acerca del hockey femenino porque usted es el entrenador físico. ¿Cómo se vienen preparando? ¿Cómo está ahí el equipo del hockey femenino? Eh, actualmente el equipo de la UNAM, bueno, eh, estamos cumpliendo las dos funciones, tanto la parte física como preparador físico y la parte entrenador. Eh, no soy entrenador, con Leo hablaba afuera, afuera, afuera del aire, eh, simplemente por una cuestión de necesidad nada más eh, tomamos la rienda y el equipo en la parte técnica y táctica cuesta bastante por suerte tenemos jugadoras o chicas que, que y estudiantes que, que, que son acá en la universidad que están jugando en el club entonces se hace bastante más fácil para nosotros eh, sí en la parte física la exigimos un poquito y, y acomodamos a lo que a lo que consideramos nosotros que, que por X motivo no pueden realizar en el club entonces bueno eh, Armamos la, la estructura y la planificación nuestra para que, que bueno, eh, podamos llegar de la mejor manera como no fue en los regionales pasados, que por suerte salimos campeones. Y el reclutamiento dentro de la universidad, digamos, para armar el equipo, ¿cómo, cómo se llevó a cabo? Y es bastante eh, minucioso, diríamos, en un momento es ir y golpear eh, secretario por secretario, escribirle eh, Ricardo, Alexi, pasame, necesito que averigüe si hay chicas. Eh, se hace la invitación a través de las redes sociales de, de Deportes UNAM. Eh, Muchos tenemos el inconveniente que, como te hablábamos recién, juegan en clubes, entonces nosotros no podemos sacarle de los clubes para que vean a, a la universidad. Por suerte, los clubes nuevamente este año, como en el 2019, se dieron las jugadoras y pusieron a disposición dos meses antes para que, que ellas puedan entrenar con nosotros. Eh, se dio la particularidad este año que, eh, faltando dos semanas para el torneo, eh, nos informan de que algunos muchachos se querían sumar Lastimosamente la tarde, pero bueno, eh, a través de las redes se enteraron, así que. Y también lo que ustedes transmiten de acá, de los, de, de, los diferentes programas de, de, de, del canal de la UNAM. Eh, entonces, ya tenemos una cuenta pendiente para el año que viene, reclutar a estos, a estos chicos estudiantes que son del sexo masculino, eh, para conformar también el equipo masculino de, de la UNAM. Bueno, pero el, el equipo femenino por ahora es el actual campeón. el actual campeón, el campeón vigente. En 2019 también tuvimos la. la, la la buena, la, la, buena, la buena nueva de salir campeones lastimosamente por la pandemia no se pudo realizar el Nacional este año eh, si no pasa nada vamos a, a Nacional por primera vez con el equipo de hockey si no hay, sí, hay en otra año, pandemia si no hay otra pandemia ojalá que no pues, ni la quería nombrar <risa> Usted pero lo bueno, hizo, Leo eh, okay. y es este año en noviembre es la primera fecha si no una segunda fecha en marzo abril del año que viene profe y por ahí como mencionabas ¿no? la planificación que tiene eh, cada año con los equipos digo ¿Cómo se planifica esto? ¿Hay contingencias a tener en cuenta? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta en cuanto a preparar el físico? Y renovar por ahí la planificación cada año. ¿Qué es lo que por ahí se cambia? Y se trata de ajustar, eh, como decías vos recién, de, de cambiar. Eh, te reitero, ya son, es como un seleccionado, pues son jugadores que están en los clubes. Y nosotros buscamos la, la que, que consideramos con, con el profe Daniel, que está, que está también en el equipo, de ver la que está mejor, como es una selección de verdad que está mejor preguntarles y ver, también hay, hay estudiantes que, que trabajan, que no pueden todavía por la facultad, que no se implementó del todo el doble carrera, así que, que, que es más que nada eso, ver, agarrar una selección de 20, 25 jugadores y bueno, después quedarnos con, con 20, 18 jugadoras, de acuerdo a lo, lo que demanda en ese momento. Claro, pues recordemos que la universidad tiene, un, no sé si llamarlo programa o, ¿cómo es de...? de, de de poder estudiar y además realizar actividades Exactamente, si sí, esto viene a nivel nación, es de la Federación de Deporte Universitario Argentino, se implementó o se está implementando acá en la Universidad Nacional de Misiones, a lo mismo que en otras universidades de la región, el programa de la doble carrera, que es en donde el estudiante no tenga que optar entre la, la parte académica y la parte deportiva, simplemente que con pequeñas facilidades o... o reacomodamiento le llaman ellos, de, ya sea en la parte académica que puedan seguir practicando y desarrollando el deporte que, que es parte de su vida también, que no tenga que optar en decir, bueno no, no puedo viajar a este torneo porque justo tengo mesa de exámenes, justo tengo parciales, tengo diferentes cosas que hacer, eh, esto lo que ofrece el programa este es esta posibilidad, entonces está con, en el consejo superior, ya está aprobado por los secretarios, está aprobado por todo, falta la implementación final que es cuando salga por decreto, por todo, entonces... Ahí tenemos la potestad de decirle, bueno, eh, la persona X, el estudiante X, está en, el, está en hockey, eh, por favor, la fecha tanto, necesitamos que antes le tomen los parciales. Pónganlo en 10. Y pónganlo en 10 y déjenlo <risa> para nosotros, la <risa> parte deportiva, no. Pero está bueno, el programa es lo que se maneja a nivel mundial, simplemente acá falta la parte económica de becas, pero claro. pues, bueno, en un futuro la idea es esa también. Profe, ¿y cómo ves por ahí el crecimiento en cuanto a disciplinas? Bueno, en este caso vos hablarás del hockey, pero en la universidad, eh, con los años que estás, ¿no? ¿Cómo viste estos años? ¿Ha aumentado el, el rendimiento o por ahí el involucramiento, involucramiento también de los estudiantes en los deportes? Subió muchísimo, hay encuestas eh, que realizamos en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con, bueno, con nuestro secretario y con los secretarios anteriores también, eh, la asistencia de los estudiantes a, la, las diferentes, a los diferentes deportes que, que se brinda de la Secretaría y la Dirección de Deportes <coughs> creció notablemente en estos años. Eh, también se da la particularidad que hay más torneos también, entonces eh, los Juegos Misioneros que son próximos ahora a fin de mes, eh, estos eventos regionales que tuvimos, la posibilidad de viajar, entonces eh, como estudiantes, nosotros charlando también con ellos, decimos, y bueno, el profe, si viajaron a Buenos Aires, viajaron a Mar del Plata... Que bueno, yo puedo jugar el año que viene, sí, es sumarte nada más. Son requisitos mínimos que se le pide para poder participar y, y bueno, y ahí se hace una parte recreativa y una parte de competencia, eh, en cual el equipo competitivo una a un, a un horario y la parte recreativa por ahí lleva otro, a otro momento y tratando de subir para la parte competitiva todo. Pero, no se puede por la cantidad, pero... Y te, claro. y te hablo de la, de la orientación que tenés vos sobre el, en tu parte de acondicionamiento físico, eh, en los deportistas, pero entraste en la rama del hockey femenino, ¿Cómo, ¿cómo se te da eso? Se me da ya por el 2002, 2003, cuando ingresaba al, al, al profesorado de educación física. Eh, la particularidad que una profe... De... Eso es, a ver, eh, mejor, digo yo, para mantener a a, a todos, vamos a ir a un corte y nos explicás bien en el próximo bloque. Perfecto, bien. perfecto, de 10. Listo, bueno, vamos a un corte entonces y seguimos en el próximo bloque con Fernando. Bueno, estamos entonces de vuelta acá con Fernando y ahora sí nos, le dejamos en suspenso lo que él estaba diciendo sobre cómo llegó al hockey femenino. Eh, llegamos a, tra a, la, a través de, de una profe que nos invita a un, una entrada en Calorfo en su momento, con la chica la primera de Centro Cazadores, eh, chica de... 18 años a 30 años. Te quiso 30, minimizar, te 35. dijo, bueno, no venía a hacerle la entradita en calor, nomás. Y... <risa> Nosotros de buena onda le dijimos, estábamos con otro profesor, se llamaba Julio, se llama Julio, y bueno, fuimos a ver un domingo, justo en un Boca Ríos, me acuerdo, yo decía, justo tengo que llegar a Boca Ríos, o sea no me puedo perder Boca Ríos, a la misma hora jugando en Clásico contra Capri. Claro. Le hicimos la entrada en calor, dijeron si nos queríamos sumar el martes siguiente, el jueves siguiente, y así empezamos a sumarnos, sumarnos quedamos como preparador físico, efectivo del club. Después ya no, a los... A las dos, tres semanas nos invitaron también a la categoría quinta, que era menor de 18 años. Y así nos sumamos porque al mes siguiente eh, ella, por problemas, cuestiones personales, dejó la conducción técnica. Entonces, entre Julio y yo, nos tomamos la rienda del equipo, tanto de la parte física como técnica, hacíamos mitad y mitad, íbamos cambiando y íbamos viendo. A partir de ahí ingresé al hockey, a los tres meses, cuatro meses, había un regional eh, eh, de selecciones. Entonces, Gabriela Coteschi en ese momento la, la presidenta de la federación, nos invita a que nos sumemos a la preparación física del equipo sub-14. Yo venía al fútbol, como hablábamos fuera de cámara, venía al fútbol, venía con infantiles, con hasta una categoría sub-12. Nunca en hockey, nunca en un sub-14, que ya cambió bastante en esos dos años. Y del 2003 hasta el 2015, ininterrumpido, trabajamos, trabajé en el seleccionado de hockey, en los diferentes seleccionados, mayores, sub-21, 18, todas las categorías, eh, bueno, eh, por cuestiones también personales mías, tuve que dejar, eh, y ahora bueno, también al mismo tiempo trabajé en clubes. Y es un desafío, ¿no? Porque como vos me decías, venís de la, de la rama del fútbol, pero le tenés que empezar a encontrar al gustito al, al hockey, a hacer la preparación física para el hockey, y empezar a informarte, y me dijiste que hasta te llegaron a ofrecer a hacer un libro ahora. En el 2000, antes de la pandemia, fue todo antes de la pandemia, por eso vos lo nombraste y yo dije, no, por favor, pandemia no. Eh, no hay mucha bibliografía de, de hockey sobre césped, sobre alfombra. Eh, desde la Unión Cultural del Libro, a través de un conocido nuestro, nos no, no invitaron a, a empezar a escribir líneas, así nos, nos dijeron ellos, a escribir líneas y a poner alguna sección de, de deporte en otro libro. Después se le la posibilidad de, de, de decir, bueno, no vamos a hacer un libro específicamente de hockey, que lleve tu nombre. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. Esas líneas cada vez son más ¿Cómo más, te más imaginás más un título de eso? ¿Eh? ¿Qué título le pondríamos y Sí, todavía no sé. Preparación <ríe> física de hockey, así era un principio, pero tuviese algo más llamativo, ¿no? Claro, claro ya, me, ya me contó todo el libro. Claro, no, no. Eh, pero seguimos seguimos trabajando en eso, como hablábamos recién. Eh, ojalá que en algún momento se, se, pueda, se pueda dar. En algunas secciones de, de deportes, ya sea vía web o vía, vía impresa, eh, hablé, comenté, pero bueno... Esto ya es un desafío muchísimo más grande y que ojalá se den en un momento. Fer, ¿y cómo es la preparación física, digo, lo técnico en cuanto al hockey y las diferencias y similitudes que tiene con el fútbol? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué especificas vos en el entrenamiento? de? Eh, tiene muchas similitudes, eh, por la, principalmente por la posición de, de, del jugador de hockey que tiene que estar en pequeña flexión de rodilla y de cadera y de uh -huh. Entonces se trabaja mucho, se entrena mucho la parte posterior de las piernas, la parte de las caderas. La parte de movilidad y de las articulaciones. Entonces eh, ahí cambia un poquito en esa parte. No, yo personalmente no realizo mucha parte de pliometría o de saltos en, en, en, en, el, en, el, hockey, en el hockey, porque no hace falta, los jugadores no están saltando como los jugadores okay. de fútbol, por ejemplo. Claro. Entonces eh, hay esas pequeñas diferencias también que, que bueno, es, eh, después hay mucha similitud en la parte de de parte heroica, la parte parte de, en cuanto a velocidad, cambio de direcciones. Y acá recordemos que también hay un, otro implemento que no es solamente la pelota de fútbol en los pies, sino el palo con la bocha y además el cuerpo. Entonces hay que también involucrar eso. Otro elemento, entonces ahí es donde radica la, la principal diferencia. Y la Pero, diferencia que tenemos con eh, equipos más grandes, los equipos de Buenos Aires <risa> sobre todo, eh, me imagino Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba deben ser provincias más fuerte en hockey. ¿Qué, ¿Qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos? Nos estamos acercando bastante. Eh, todavía hay una pequeña brecha. Antes estábamos muy lejos. Ahora hay jugadoras que se van eh, con la edad de 15, 16 años, como fue el caso de de Wanderhey, que bueno, fue nuestra mayor exponente a nivel nacional. Eh, en el caso de Agustina, de Joaquina, jugadores que por suerte eh, las pude ir a entrenar. Sí. Entonces, no agrandándome ni nada, de <risa> total humildad, pero... Tuve la, la posibilidad, como son jugadores de Centro Cazadores, que fue el club donde yo, que soy eh, hincha, entre comillas, Siguiente sí, trabajé en otros clubes, pero bueno, en mi corazón arranqué en Centro Cazadores, entonces estoy ahí, eh, des, retomando lo que decía recién, se van antes a, a jugar afuera, ¿Y, antes ¿y quién, no esa ¿y quién es el mejor de hockey femenino? De, de, en cuanto a, ayer salió campeón Capri, ah, no, jugó la final contra Centro Cazadores, salió campeón Capri, tengo muchas amigas en Capri, en la primera, eh, que son muchas jugadoras de la universidad también, entonces... Y también lo disfruté, fui a mirar el partido, lo disfruté, así que... Pero bueno, fue ese día 2 para Capri. Eh, últimamente había salido campeón centro cazador el torneo pasado, era Capri. No te animaste a decir igual centro cazador, era como... No, te salió lincha hincha es muy chicanero, amigo Leo. No, salió lincha del... Para mí es mejor centro, pero porque últimamente sale campeón la mayor cantidad de las veces. También hay otros clubes que están creciendo muchísimo, el caso de Takurú, con la cancha sintética que, que, que, que está, empezaron ahora. Caso legislativo, que también está creciendo mucho en su formativa. Caso guaraní, que, que tengo un, un amigo personal de, de, de entrenador ahí, que está haciendo un terrible eh, trabajo ahí. ¿Y el Entonces tema de, está creciendo muchísimo. El tema de las canchas, eh, ¿cómo es la influencia? Porque veo que en, en otras épocas, hace varios años atrás, por ahí se eh, ni siquiera alfombra, se, se entrenaba. Cerca de mi casa me acuerdo que había una canchita pero todo piedritas. <risa> y... pero sí, puede ser, sí, sí. Nosotros entrenábamos con el seleccionado en su momento y con, con Centro de Cazadores cuando viajamos a los nacionales porque nunca jugué en Pasto Natural yo, a nivel nacional sí, en Centro de Cazadores porque era el club, lo único que teníamos, era de, de tierra batida, se llamaba, que en su momento era el Club Educación, el único que tenía, y entrenábamos en una cancha de padres, en dos canchas de padres juntas, que era de cemento, en Crucero del Norte. Después Crucero del Norte trae la cancha sintética, que era la primera cancha que teníamos acá en la provincia. Entonces íbamos a entrenar allá, era toda una logística tremenda porque tenían que ir a jugar hasta allá, salir tarde. Ahí se a la ve gancheta. la cancha de, de Takurú, la nueva. Ahí se ve la cancha de Takurú, eh, que está impecable ahora, le faltarían solamente las luces y, y ahora y está completo. Eh, esta fue la última, ahora el Centro Cazador está instalando su cancha también, por fin. Y fue una deuda del 2014, que me, 15, que me fui el club. Que el día que te Cancha de Intentiva yo vuelvo a trabajar de club. Así que ojalá que no se acuerden todavía ya, pero bueno, sería un placer volver a, volver al club y a trabajar ahí. ¿no? Fer, ¿y para qué se viene preparando ahora el, el equipo de hockey femenino? ¿Cuáles son los torneos? ¿Qué fechas hay? ¿Para qué se están motivando ahí? Eh, a nivel provincial, o sea, fuera de lo que es la, la uh -huh. universidad, eh, compitieron las chicas, compitieron del SU 14, por último, compitieron, salieron campeonas, siempre a nivel regional. Esa es la diferencia, por ahí retomando la pregunta anteriores vamos a los Nacional y si nos encontramos con provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, que tienen un hockey desarrollado hace más tiempo, entonces se nos complica en cuanto a cantidad de jugadores, en cuanto a logística, traslado, ellos llegan dos días antes, nosotros llegamos la hora del partido. ¿Tucumán tiene mejor hockey? Tucumán tiene mejor hockey que nosotros tiene, también está un peldaño más abajo de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, que son las tres provincias grandes, al igual que el litoral, que es... Mucho la parte de Rosario, pero Barca, también la zona de Santa Fe. Entonces, eh, y bueno, a nivel eh, universitario, eh, tenemos los nacionales ahora, los, los jugar a nivel eh, la parte nacional, que bueno, como decíamos hoy, es en el mes de agosto, en una primera fecha, o si no se pasaría para marzo o abril. Por el, más por el tema del mundial también que es el próximo este año. Y dentro de la provincia, y con esto vamos cerrando, y ahí sí vamos a ver un informe y después eh, te toca demostrar tus destrezas. A lo que me traje sí. eh, Dentro de la provincia, ¿cuáles son los lugares donde tienen por ahí un hockey más competitivo? Eh, dentro de la provincia, bueno, Posada con, con mayor exponente, ¿no? Por, por la cantidad de canchas sintéticas que había. Ahora la federación hace unos años atrás implementó un, se llama un torneo provincial no me acuerdo exactamente el nombre, eh, que vienen a jugar, o la, liga, o la liga que se está jugando ahora, que vienen a jugar de Oberá, de Huazú, de, de otras localidades, y yo lo vi últimamente al hockey de Doberá muy avanzado, eh, también está en la localidad de Vilasoro, se suma con nosotros también por su cercanía, que le queda antes de ir a Corrientes, entonces eh, creció un montón en participación, creció un montón en competencia, entonces las jugadoras juegan. El torneo de la Federación Misionera y además con el torneo de la Liga, o sea, tienen mucha más competencia, no es solamente dos o tres estímulos semanales que tienen, sino tienen casi cuatro o cinco, a veces jugan dos partidos de la liga al fin de semana. Entonces está, pero reiterando, Oberá para mí creció un montón. Iguazú también tiene bastante. Eh, ahora hay una posibilidad de que se eh, construya la cancha en Iguazú y en Oberá, no saben en cuál de las dos primero, pero que también sería un crecimiento para la provincia. Y una motivación también para las chicas que los torneos sean más competitivos porque saben que no solo tienen la competencia interna sino tienen la competencia dentro de la, de la provincia y les motiva más a, a, a dedicarse más al, de, al deporte. Exactamente, eso y también el hockey masculino creció un montón, creció muchísimo, eh, hay no sé si como 14 equipos de hockey masculino de 11, o sea hay muchísimos, 15 ponerle por equipo que tenga cada, cada, cada, cada equipo que participa así que es, es muchísimo el crecimiento que se está viendo y dando en estos últimos años. Yo me alejé por cuestiones personales, pero por cuestiones también de la universidad que, que me mandaba más tiempo. Entonces vi un crecimiento desde afuera, que, que, que mucho más, o sea, me estoy dando cuenta más desde afuera una vez que estaba ahí adentro. Claro, por ahí está bueno correrse un poco, ¿no? Y ahí uno ve las, las cosas que por ahí dentro o en la vorágine uno no. no la claro, no se da cuenta, si está en su club, en su selección y como decir, bueno, tengo esto, esto, esto. bueno, fíjate que viene. No, no podía el partido porque entrenar con tu club. Entonces, ahora mirando de afuera, veo mucho más. Voy a más lugar a mirar el hockey como el día de ayer. Bueno, ahora te invito a mirar desde afuera el informe eh, que tengo con Agustina Correa, que fuimos a practicar un poco de taekwondo. No sé si alguna vez lo practicaste, pero si no lo practicaste, ahora podés ver cómo podés empezar. Así que vamos a ver el informe. Estamos con Agustina Correa, profe de taekwondo o, como se dice en coreano, sabunim. ¿Qué es lo básico que tengo que saber? Bueno, lo primero que tenemos que saber, eh, después de la entrada del calor, claramente porque vamos a hacer una actividad física, son las posiciones eh, que se aprenden en el cinturón blanco. Taekwondo tiene tres posiciones básicas, así que eso es lo primero que enseñamos. Lo primero que tenemos que aprender es la posición de atención. Juntamos los talones, brazos a los costados cerrados, bien cerradas las manos. Eso, esta posición se llama chariot, que es posición de atención. Siempre uno va a escuchar porque es la manera de si estamos en movimiento, chariot, atención. La segunda posición que aprendemos es posición de pies paralelos. ¡Perfecto! Posición de Naran y Sogi, ¿sí? Son El término Sogi en coreano significa posición. Entonces uno de paso va aprendiendo y se va familiarizando con la terminología coreana. Primer paso que aprendemos, posición de caminar, ¿sí? o posición 1, un Sogi en coreano, que sería un paso hacia adelante acompañando con los brazos al costado. Me voy a parar al lado tuyo. Sí. Vamos a hacerlo mirando para allá, un paso adelante y llevo los, los brazos para balancear. Exacto. Esta es la primera posición que aprendemos del cinturón blanco que es posición de caminar. Cuando digo dos, avanzo y empiezo a familiarizarme con la respiración también. Una vez que aprendo a caminar entonces, ¿qué, qué, dónde, dónde, ¿cuándo empiezo a pegar? <risa> ¡Ahí vamos! En esta misma posición sí. nosotros aprendemos el golpe de puño, uh -huh. ¿sí? que es una de las técnicas básicas también que aprendemos. Lo primero que tengo que aprender es cerrar las manos, sí. los dedos ahí, dedos escondido. El golpe se hace con estos nudillos sí. y es muy importante aprender eso porque cuando uno se lastima o ve que se lastiman es porque han pegado con una parte de la mano que no corresponde. Ajá. Entonces, en la misma posición lo que hacemos es Llevar exactamente el brazo adelante. Y ahí avanzo de vuelta. Ya hicimos golpes de, de puño, eh, estamos hablando del, de los pasos, la respiración. ¿Qué sería lo siguiente? Tenemos que aprender a patear, uh -huh. ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a, a, a trabajar el equilibrio, quedarnos en una pierna, ¿sí? sí. Y no, no perder ese equilibrio. Ya estoy por hacer la grulla, no sé si corresponde. Las manos acá, comparen acá. La grulla siempre <ríe> es pregunta de los chicos, por supuesto. Eh, de la película de Karate Kid, eh, de la serie Cobra Kai, no nos sirve. <ríe> nos sirve para que, para que los chicos se interesen en las artes marciales, pero claramente eso sí. no sirve. <ríe> por eso nos las manos Nos mintieron durante años. Tejen. entonces las manos protegiendo siempre el cuerpo sí. y, la, y la zona de los órganos vitales, Y aprendemos a levantar la pierna. Una vez que estamos seguros, empiezo a estirar, ¿sí? La idea es, pego y vuelvo, ¿sí? Cuando voy a hacer, que es la diferencia en fútbol, digamos, Ajá. yo cuando pateo fútbol, la pierna va pensando que mi fuerza va hacia la pelota. Acá Bien. yo tengo que recuperar el movimiento Exacto, muy bien. Estamos súper acá, <risa> alumnos. Entonces, esta es la primera patada básica, que es patada de frente. Sí. Y la otra patada que hacemos también en cinturón blanco es la patada de costado, que la clave está en el giro del pie a puente. Ajá. Que voy ahí. A ver, esa Ajá. me, esa me esta, costó un poquito esta más. Esta es más complicada. Yo si ¿sí le tengo una hacer zurda y pateó con el talón. Ah. Hasta que uno se familiarice Eso con lo hicimos. vamos a editar igual, me parece. <risa> <risa> Va a quedar solo tu patada. <risa> <risa> ¿Cuál sería como el golpe supremo del taekwondo? Yo creo que la patada más poderosa que tiene taekwondo es la segunda que hicimos. ¿sí? Uh -huh. Es la patada de costado. Bueno, muchísimas gracias, Agustina, la verdad que es un espectáculo todo lo que, que aprendimos hoy y bueno, voy a ver si me incorporo a tus clases pronto. Más que invitado, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por venir. informe de Leo, ¿cómo tal con condista? Sí se dice Leo? Impresionante, sí, sí. Impresionante nada. impresionante Lo, lo de la profe, lo usted. Los <risa> impresionante, ¿no viste mi técnica? Es muy buena. Fernando me estaba diciendo, che, che bien, le, le pegás vos siempre así hasta el El profe porque es muy amigo. Me dijo que, que fuiste compañero de, de Agustina. De Agustina, sí, fui sí, compañero, sí. fui compañero muchos años. Hemos, en la parte de práctica, hemos diputado peleas que... Obviamente ganó no hago pero... pero bueno, estuve cerca. Bueno, no te vamos a pedir que tires una patada. Claro, claro, el otro, claro. pero, pero bueno, pero sí te vamos a pedir que tienes pelotitas de, de, de ping pong. Te damos a elegir uno de los colores. Sí, blanco, blanco. Blanco. Bueno, eh, el juego consiste en invocar la mayor cantidad de pelotitas que, que puedas en 10 segundos. Son 10 pelotitas, así que básicamente eh, tendría que ser por lo menos una por Muy segundo. Bien. Así que bueno, eh, José, vos me das a, a mí, mí el, marcan, el tiempo, dale. Preparados. ¿Listo? Ya. A voy desobeditando. 3. Cuajo bueno. 5, 6. 6. Ese no le, ese no le tiré tarde. 6. Bien. Medio rápido, diga sí. Me descontó sí, un rápido. par de puntos, me parece, pero bueno. Usted se Vamos. queja mucho, se no seis. A mí fueron 7 y casi tirando. A Vamos, a profe. ¿Cómo bueno. usted ahora? Dale. A mi marca. No quiero, para, para, para. no quiero meterte presión, pero... <ríe> ¡Hubo récord! Tá. Preparados, Uno. listos, ya. Uno, dos, tres, uh. cuatro, Dale, cinco, eh. seis, siete... <ríe> <ríe> Bueno. Ha ganado el a mí que tengo un segundo más. ¿Cómo que ha ganado? Si, entonces sí. metí siete también. No, no ¿fue seis. Fue un empate, no. Eso seis, contaste seis, mal seis. Vos. Después, después vamos, a ver. vamos a chequear. Vamos a chequearlo, vamos pero, pero fueron siete, mi, siete tirando a ocho. Siete a vale. siete y seis. Bien. Siete a siete. Puede ser. Empate entonces. Te voy a invitar no... a ver. Te voy a pasar el programa por YouTube, si no lo ves en vivo. Eh, o te lo cuenta alguien que esté mirando en este momento. Pero sí, está verificado que fueron siete puntos que, que metí yo y siete, siete vos. Así que, bien. Bueno, me quedo no. con esta cámara entonces. Bueno, le agradecemos una vez más al profe Fernando Oede, que viene hasta acá al piso a compartir con nosotros en esta oportunidad en Club Atlético. Así que, profe, muchas gracias por venir. Y si quiere hacer la invitación para sumarse al equipo de hockey, bienvenido. Sí, muchísimas gracias a, a ustedes, a los dos, eh, a, a todo el equipo. Y bueno, eh, están en deporte nada encuentran todos los datos de, de, de, de contactos, para, ya sea para el hockey o para todos los deportes, así que se pueden... Dirigir ahí, ingresar ahí a Instagram, a deporteunam.com, perdón, deporte.unam, eh, y bueno, y ver todos los horarios de entrenamiento, ver, ver los profes que, que están a cargo de cada disciplina. Esperamos que se sumen la mayor cantidad de estudiantes posible. Ahí está, entonces, la invitación del profe: pueden sumarse a todas las disciplinas que quieran, hockey en este caso. Ahí, lo, mirá, ahí, ahí tenemos está, el machete. Entonces, Ahí se pueden comunicar todas las consultas Que quieran hacerlas, lo hacen ahí Y nosotros eh, llegamos al final de este programa Pero agradecemos a las tiendas que nos visten En este caso voy a agradecer a Chunchunas, Que está por junín 21.79 Así que pueden acercarse Porque hay increíbles descuentos Ahora en octubre, el mes de la mamá Así que pueden aprovechar los descuentos ahí Y eh, la temporada primavera, verano Que se viene con todos los colores Yo estuve leyendo tendencia a los colores llamativos ¿eh? Así que vayan comprándose chicos algo ahí Color verde limón, ahí salmón. No, vino tendencia. ¿tú? No, no, no, no. Por, por, por favor, pie. actualicemos ahí el vestuario. Así que, eh, por un lado eso. Bueno, yo le doy gracias a Bartolo Showroom, que también eh, la gente de Bartolo es familiarizada acá con la, con la universidad. Guido, una, un fuerte abrazo a, Agri, a Guido, que eh, siempre me presta la ropa que está a tono, para, como vos decís, el verano, primavera, otoño, todo en realidad se puede usar todo en todo momento porque es excelente la ropa. Así que muchas gracias a todos los que están mirando. Recuerden que pueden volver a ver los programas en YouTube, todas las programaciones, todos los programas de, de la universidad, tanto bien ahí, club atlético, eh, al día, pueden verlo en YouTube en, y en la página nuestra también de la universidad. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.